Chad es una decisión muy interesante. Sin ninguna duda vas a dar lo mejor de ti en este sitio. El tiempo no pasa en balde. Tu estancia va a ser muy importante. Quizá a estas alturas no sepas lo que te espera allí. Pero te lo aseguro, más adelante todo cobrará sentido. No pierdas la atención en los sucesos que vas a observar a continuación. Te deseo lo mejor en Chad. ¡Hasta pronto! Como todo gran viaje... Todo comienza con un paso hacia adelante. Un paso determinado y decisivo que alterará la vida de muchas personas. Y no solo de tu familia, de tus amigos y de todas esas personas con las que te relacionas todos los días, sino de otros muchos. Todavía no conoces a nadie, pero siempre tienes un nexo en el otro país. Siempre hay personas como tú. Cuando os juntáis, todo cobra un poco de más sentido. Preparas tu diario. Te gusta llevar notas y apuntes, quieres recordar todos los detalles, sabes que escribir tus días y releerlos te hace ser autor de tus propios actos, te hace ser libre. Has comenzado el diario con un mensaje que dice, querido yo de mañana, no te olvides que ayer estabas allí, que es aquí para el yo de ahora. Qué frase más críptica, pero cuánta razón tiene. Tu propio yo de mañana no será el mismo yo de hoy, y eres consciente de ello. Es divertido jugar con esto. Tienes que despedirte de gente importante, poca gente, tus seres queridos. Estás en el avión, recuerdas la despedida, tu familia, a la que tanto quieres. Sabes que te estará esperando cuando vuelvas. En chat encontrarás cosas jamás imaginadas. Este pensamiento te ayuda a sobrellevar la tristeza. Sabes que unas pocas lágrimas de tus seres queridos te entregarán toneladas de felicidad a otras personas que, aunque estén lejos, son cercanos, los sientes tuyos. Pisar la misma tierra os hace vecinos, amigos, semejantes. Sacas tus apuntes de francés, pero inmediatamente los guardas. De forma sorprendente, las personas que están a tu lado hablan un francés con un acento característico. Todavía no sabes que dentro de unos meses ese acento te resultará familiar. Por el momento, escuchas con atención. Aunque hay cosas que se te escapan, entiendes algo. Sonríes. ¿Te acuerdas de las clases de francés que recibiste? ¡Qué suerte! Para un cooperante es importante hablar muchos idiomas. A fin de cuentas, como decía el poeta, mi lenguaje es mi patria. Tener muchas patrias será tu tesoro. Quedan unas horas para aterrizar. Aprovechas para cerrar los ojos. El impacto del avión en el suelo te avisa de que acabas de aterrizar. A partir de ahora todo pasa más rápido. Pones tu mochila en la espalda, bajas del avión, recoges tu maleta. Fuera de la zona de llegadas te espera Frank, un amigo inglés de tu tutor de la escuela. Te espera con una sonrisa radiante, sorprendentemente te saluda en la lejanía, te diriges hacia allí rápidamente, te saluda en inglés y en ese momento te das cuenta que vas a pasar un largo rato fuera de tu idioma, te montas en el coche con Frank, se despide de unas personas en francés, creías que aprenderías francés pero te das cuenta que vas a tener que manejar más de un idioma, es desafiante sin duda. En ese momento, Frank te dice ¿Te gustan los zumos? Le respondes afirmativamente Pues te voy a llevar a mi sitio favorito de zumos. Habéis salido del aeropuerto de Nyamena. os dirigís a Masakori. La gente te recuerda a aquellas películas nigerianas que veías con los colegas en tu ciudad, en tu casa. Chad limita con Nigeria, las diferencias son mínimas. A fin de cuentas, las fronteras solo son divisiones organizativas políticas. Las sociedades son más complejas que las fronteras. Las nacionalidades son hermanas, vecinas. No hablas mucho en el trayecto. Frank tampoco. Solo observas con curiosidad a tu alrededor. Cosas que no puedes describir. Olores, sensaciones... En ese momento, Frank para el coche y te dice, espérame aquí. Se dirige a un puestecillo de zumos. Le dice algo al sendero. Al cabo de un rato, Frank volvió y me dio el zumo más delicioso que jamás he probado. Llegué a mi habitación, que me enseñó Frank nada más llegar al pueblo de Masacol. Estoy en mi cama, alumbrado por una bombilla que cuelga del techo. No puedo resumir todo lo que he visto en el camino de llegada. Es indescriptible. Las palabras no pueden suplir las emociones. Las casas son de adobe, con paja. Las personas son hermosas. He visto algún burro, delgado. Quiero escribir en mi diario. Leo la frase que escribí ayer. Querido yo de mañana, no te olvides que ayer estabas allí, que es aquí para el yo de ahora. Te ríes. Tenías razón. Quieres escribir todo lo que has visto. Quieres describirlo con todo detalle. Quizás... Contárselo a alguien. Pero estás solo. Para eso tienes un diario. Comienzas a escribir. ¿Qué deciros de Masakori? Pero no puedes continuar escribiendo. Tienes sed. Quieres agua. Miras a tu alrededor, pero no es nada. En ese momento, Frank llega a tu habitación. Le dices, ¿Frank? ¿Y el agua? Frank te mira sorprendido. ¿Quieres ponerte ya manos a la obra? Perfecto. «Ven conmigo», se da la vuelta y sale decididamente hacia fuera de su habitación. Estás desorientado, quieres un buen trago de agua, pero no entiendes por qué Frank te ha dicho eso. Aún así le sigues, detrás, con curiosidad. Frank llega a una sala grande, donde muchas personas están sentadas en el suelo, comiendo con la mano. Se dirige a una garrafa de agua y te echa un vaso. El agua está turbia, de un color marrón. Tienes sed, pero no te apetece beber ese tipo de agua. Frank te mira con sus ojos abiertos como platos y te dice No te la he dado para que la bebas. A mí me pasó exactamente lo mismo el primer día que llegué. ¿Cómo puede ser que el agua transparente que bebemos allá arriba sea la misma que la sucia que beben aquí? Esto es lo que tenemos que hacer. Pero por ahora, bébete esto, te dice. ...y te acerca una botella de agua limpia, transparente y fría. Vete a dormir. Mañana tenemos un día largo por delante. Vuelves a tu habitación con tu botella de agua. Le das un trago. Miras el agua. Nunca habías visto algo tan bello. Aprovechas para mirar la tarjeta de chat en un momento. Cooperante. La tienes justo debajo de la pantalla. Búscala ahora mismo en la documentación. Debes mirarla para poder proseguir con esta aventura. En la tarjeta encontrarás todo lo que necesitas saber de este sitio. Tómate tu tiempo para leerla. Te damos un minuto. ¿Ya la has leído? Ahora sabes un poco más de tu destino, el destino que te ha acogido para darte lo mejor de él. ¿Recuerdas el agua turbia? ¿Puede existir algo que potabilice el agua? Ahora comprendo la necesidad de lo que he venido a hacer aquí. Recuerdas a tu familia y comprendes que sus lágrimas, limpias y transparentes, solo pueden tener sentido si consigues lo que te has propuesto. Es la primera noche, te pones manos a la obra, abres el libro técnico que te trajiste, potabilizar agua, eso hay que hacer.